hola amigos de youtube les saluda daniel gonzález desde aquí del anglia y canadá aquí cerca de vancouver como a hora y media en camión SkyTrain, train etcétera y bueno pues como pueden ver estoy caminando en la calle en el willow este mall aquí hay un montón de negocios como pueden ver a mí atrás de mí y bueno pues eh, si sí he estado leyendo algunos de sus comentarios esta semana aunque no los contesto algunos porque pues la verdad llego muy cansado, llego a las 12 de la noche. Pero sí, estoy pendiente del canal. Y ha habido algunas muy buenas preguntas. De hecho uno de los que me preguntaron me dijo que si con mi permiso de trabajo yo puedo trabajar, perdón, si con mi permiso de trabajo actual puedo estudiar aquí en Canadá. Investigué en la página de inmigración, pregunté a varias personas y depende. Puedes estudiar un curso de inglés que dure menos de seis meses, pero no puedes estudiar una carrera. Es decir, una carrera universitaria que requiera más de seis meses. Cualquier estudio que tome menos de seis meses lo puedes tomar. No hay ningún problema. De hecho, el curso de preparación para el test de inglés, el IELTS o IELTS, como le llaman aquí. Ese sí lo puedes estudiar. De hecho, no es mucho tiempo. Son nada más tres semanas. Esa es una buena pregunta, pero sí. Puedes estudiar con permiso de trabajo. Pero que sea menos de seis meses este, lo que quieras estudiar. Ya sea cocina... Carpintería, plomería Lo que tú quieras estudiar Pero que dure seis meses Perdón, menos de seis meses Otra pregunta que me habían hecho Es la edad ¿Hasta qué edad uno puede venir a trabajar a Canadá? No sé si recuerden a Héctor En el pasado video eh, Que lo entrevisté Ese amigo Tiene 63 años de edad Y está trabajando aquí en Canadá con eso se los respondo todo. Miren, básicamente tienes que demostrar que puedes hacer el trabajo y que estés en condiciones para hacerlo. Que tienes una eh, buena condición física y que estás bien de salud. Con eso. Y aparte la actitud. Si tú les demuestras en la entrevista por medio de Skype y que tienes la disponibilidad y la buena actitud para trabajar. No veo por qué no te quieran contratar. ¿Ok? Otra de las preguntas que recuerdo que me habían hecho es, este, ¿cuál es la edad mínima para venir a trabajar? Pues yo creo que 18 años para arriba, pero eh, necesitas comprobar que tienes experiencia laboral. Si tú tienes 18 años y no tienes forma de comprobarlo, mejor espérate un poquito. Trabaja algo en México y ya si puedes demostrar que tienes experiencia laboral, este, no veo por qué no te puedas venir a trabajar a Canadá, pero aparte ocupas saber inglés un 50% más o menos, y qué más, eh, ocupas también demostrar que tienes experiencia laboral, porque una cosa es decir que tienes experiencia y otra cosa es demostrarlo, y cómo lo demuestras, bueno, este, tienes que conseguir en tu trabajo anterior o los trabajos anteriores una carta de la empresa que te contrató Esa carta debe ser una hoja membretada Donde explique cuáles son tus actividades en la empresa O en el trabajo, a qué horas empiezas Tu horario de lunes a viernes, de lunes a sábado, qué sé yo Cuáles son tus actividades, qué haces eh, Cuántas horas a la semana trabajas todo, Todos los detalles Esa carta debe estar firmada por el jefe inmediato y obviamente pues debe de tener los datos de contacto de la empresa, por si los oficiales de inmigración quieren llamar a la empresa y preguntar si realmente trabajaron ustedes ahí. Otra cosa que piden, aunque no es obligatorio, pero ayuda, es este, comprobantes de ingresos, es decir, los pagos, los cheques. Perdón, no los cheques, los, esto, los talones de pago. Aquí les llaman payroll. Pero este, pues en México, ¿qué serán? Los talones de pago. En otros países, no sé cómo le llaman. Yo solamente puedo hablar por México porque pues, yo, yo soy mexicano y soy de Guadalajara. Pero bueno, saquenle, escaneo, o más bien escaneen el payroll o el, el talón de pago, el más reciente y el primero. O sea, el primero que recibieron y el más reciente. Y obviamente no los tiren porque les van a servir para futuro. Este, con esos dos tú, tú puedes comprobar a un oficial de migración que tienes experiencia laboral en México, pero no cualquier experiencia laboral vale, tiene que ser una experiencia laboral de acuerdo al perfil del trabajo que tú estás aplicando. Ejemplo. Tú estás aplicando para trabajar en manufactura, estás comprobar que has trabajado en manufactura no tiene sentido que compruebes que tienes experiencia en ventas o experiencia por ejemplo no sé este, cambiando tinacos pues eso no tiene nada que ver con la manufactura si ¿Sí me entiendes o por ejemplo estás aplicando para carpintería, pues tienes que comprobar que tienes experiencia laboral en carpintería es decir, tienes que comprobar eh, que cumples con el perfil de la empresa. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente y de hecho está pasando eh, aquí en la compañía. No sé cómo lo hicieron esos camaradas, que son de Filipinas, de China, etc. Ellos eh, no tienen mucha experiencia laboral en, específicamente en manufactura. Y se ve que se equivocan bastante, parece que nunca habían agarrado un taladro, una sierra de corte, se accidentan a cada rato. Por eso es importante la experiencia laboral. No crean que piden los papeles nomás por estar chingando. <risa> Disculpen ahí la mala palabra. Pero es la única forma de expresarme mejor. Sino para que tú no te accidentes en las compañías, que realmente sepas manejar la herramienta pesada. Porque si no, te vas a cortar un dedo, te vas a... Por ejemplo, un compañero, que no lo voy a ventanear pero... O sea, mencionando su nombre, pero en su primer día se engrapó un dedo. como ven? Con la pistola de, de, que, que avienta las grapas, se engrapó un dedo. O sea, pues, luego, luego se nota que, que no tenía mucha experiencia laboral en el área de manufactura. Pero bueno... También me dicen algunos en el canal que han mandado currículums a empresas canadienses y no les contestan. Se los dije, pero no me hacen caso. Si nada más mandan un correo electrónico con su currículum, no es suficiente. Ustedes tienen que llamar por teléfono. A ver, estas personas están hablando ahorita. Este... Sí, lo que les estaba diciendo dejar que pasen estas induz porque no, no no me dejan hablar este no basta con mandar solamente el currículum, hay que llamar atrévanse a llamar ¿cuál es el miedo? practiquen el inglés y atrévanse a llamar porque si no llaman va a ser muy complicado que los contraten, muy muy complicado, entonces llamen por teléfono y díganles que ya mandaron su currículum otra, también tiene mucho que ver con las fechas Si ahorita mandan su currículum, quizás no los vayan a pelar Porque ya se está acabando el año, ya vamos a entrar octubre Las mejores fechas para mandar currículum es entrando año nuevo Por ahí de enero, febrero Porque acuérdense que aquí depende mucho los climas Y también el trabajo eh, Algunas industrias en estas fechas se está bajando el trabajo Por ejemplo, en mi área en manufactura ya está bajando la chamba entonces, este, a mucha gente ya la están descansando. A nosotros que tenemos contrato no nos pueden descansar. Eh, porque tienen que cumplir el contrato con nosotros. Entonces nos van a poner a hacer, yo creo que, labores de mantenimiento. Pero sí, este, tiene mucho que ver con las fechas. Y quizás por eso no les contestan. Pero llamen. Ustedes, si no llaman, va a ser muy complicado que consigan chamba. Pero... Cuenta más si ustedes van personalmente a la entrevista. Y esa es otra muy buena pregunta. ¿Puedo ir a Canadá como turista y entrevistarte? Sí, no es ningún delito. No estás cometiendo ningún delito. El delito es si sí, te quedes a trabajar de forma ilegal. Pero no es ningún delito irte a entrevistar. Sin embargo, cuando entres al aeropuerto de Canadá, de cualquier aeropuerto, de Vancouver, de Toronto, de Montreal, etc., de Calgary, Obviamente no te pongas de pechito. No les digas a los de migración. No, pues vengo a entrevistarme. Obviamente le vas a generar desconfianza al oficial de migración. No, tú di que vas de vacaciones. Punto. Que quieres conocer Canadá. No des mucho detalle. Y también, este... No te lleves el currículum impreso. ¿Qué tal que te revisen la maleta y no te quieran creer? Y te encuentren el currículum. Este, mejor mira. Ya que entres aquí a Canadá... Este, sube tu currículum a tu correo electrónico y lo imprimes aquí Miren, ahorita voy a ir a una tienda que ustedes van a ver, a ver si puedo voltear la cámara Uh, creo que no puedo, pero miren uh, ahí, Staples Ahí ustedes pueden imprimir su currículum, hay un chingo de Staples en todo Canadá y pueden bajarlo de internet, de su, de su correo electrónico, automándense su currículum. Y lo imprimen aquí en Canadá y ahora sí van y se entrevistan a las compañías. Eso créanme que les va a dar un plus. Porque los de Recursos Humanos o los, los dueños de las empresas van a decir Ah, mira, este se vino desde México para entrevistarse porque quiere trabajar en esta compañía. Entonces, ese le va a dar un plus automático. Y bueno, pues esto fue un poco medio informal. Un video rápido, pero espero que les haya gustado. Y si no, pues, de modo, pues, uno hace lo mejor que puede por ayudarlos. Les saludo a su amigo Daniel González. Un saludo. Adiós.